Preséntese no, las dos. entonces o sea, Muy importante que la escuela se enganche con todo esto porque los jóvenes son el futuro, como dijo mi mamá, que van a encontrar solución a todo. Así. Bueno, las jóvenes no somos nosotras. Claro, no. <risa> este, nosotros vinimos al curso del año pasado. Mi nombre es Adriana fase soy profesora de prácticas profesionalizantes en la Tecnicatura en séptimo año. Bueno, y mi nombre es Paola Garfi y yo también soy profesora de los chicos de séptimo año en domate, en producción y tecnología. Bueno, después de la charla de Irma parece que lo que hicimos nosotros está todo mal. Claro, ahora tenemos está... que rever algo. En las... <risa> Pero bueno, sirve igual, ¿no? Y sí, para no repetir errores. El... <risa> no, no. Bueno, nosotros eh, en un invernáculo que teníamos, que había cultivo de lechuga y de tomate, cuando levantamos el cultivo de lechuga, que era una mitad del invernáculo, eh, lo picamos con, con pala, porque no, bueno, porque no entramos con rotobacto sí, ni ninguna bien. herramienta. y Bueno, primero los problemas... Eh, los problemas fundamentales que nosotros veíamos porque no hicimos análisis de suelo y era el primer cultivo que teníamos de tomate y de lechuga eh, así que no, habíamos, no, no tuvimos problemas mayores de, de hongos de suelo los problemas principales que teníamos era de malezas eh, teníamos estas malezas de grano gramoyo, colorado, quinoa sorgo de lepo y capín que competían bastante mucho con el, el cultivo. Y después tenemos una que es ortiga, que complica muchísimo para la cosecha y para el trabajo, eh, porque es molesto trabajar con ortiga. Entonces, esa la tenemos en invierno, mucha cantidad. Este, por eso decidimos, eh, cuando vinimos en agosto, hacer una solarización. No hicimos análisis de suelo inicial Eso para nosotros es complicado porque no sabíamos, no, nunca vamos a saber de dónde partimos Esperamos una solución para las malezas Bueno, eh, primero hicimos un desmalezado Lo picamos con, con pala a todos los residuos que había A todos los residuos que había de lechuga y de algunas malezas Y lo incorporamos también incorporamos de una huerta que tenemos al aire libre, incorporamos 20 kilos por metro cuadrado, más o menos, de las hojas que quedan luego de cosechar el repollo. Eh, pesamos y bueno, lo fuimos repartiendo. También lo picamos y lo incorporamos. Luego hicimos eh, riegos muy abundantes para saturar el suelo. Lo hicimos en, do, en dos días para que pudiera infiltrar y al otro día volvimos a regar en forma abundante y después bueno, acá lo que nosotros no nos dimos cuenta lo cubrimos con silo bolsa que era un residuo que teníamos eh, o sea, un, algo que lo reciclábamos procuramos tapar bien los bordes no lo enterramos ahora nos damos cuenta que eso fue una macana pero para la próxima no, año vamos a hacer se nota y quedaron... Eh, mal, quedaron malezas en los, en los bordes y se nota. Y hay ah, otro error que también estamos viendo, que porque uno de los errores aprende, que hicimos medio invernáculo porque del otro lado teníamos el tomate y todavía se estaba cosechando. Y como nosotros en verano la escuela no funciona, entonces se complica. Eh, se, había, se terminaba la cosecha pero después quedó como abandonada esa parte entonces tendríamos que cosechar lo que hay voltear todo incorporar a lo mejor el de tomate mezclarlo con la con la crucífera y hasta qué mes están ustedes trabajando? Bueno, y hasta diciembre. Hasta el último ahí día de diciembre. que dejar todo tapado. Y bueno, ahí se hizo muerde. la mitad. Ahí se hizo la mitad hasta diciembre. Esto lo claro. hicimos el, 4 de Pero el diciembre. Pero como la otra parte todavía tenía tomates. Eh, se pero seguimos cosechando hasta febrero tomates, que ah, ese sí, fue sí. el asunto. Claro. Y bueno, viste, a veces uno no, no, no, no, no, no mira, no mira, el, no, mira el futuro. no pone la balanza todo, claro, esa sí claro. sería la, la idea, ¿no? Pero bueno. son los mejores mes. Bueno, acá es, es como tapamos, tratamos de superponer a veces polietilenos por si había roturas, para que no haya evaporación. Y el silo bolsa, o yo hice una experiencia ahora con el silo bolsa. Para claro, pero viste que no extraordinario. Para el sí, pero. No, es extraordinario. Bueno. Para el sí, pero. Sí. Eso es. Está sí. mandando adelante neto, para que se quieran escucharlo. Bueno, y, y lo terminamos, ah. lo terminamos el 28 de marzo. Este, ahí lo levantamos. Ahí tenemos los chicos trabajando. Sí. <risa> levantamos las malezas de los bordes. Y... Bueno, antes de destapar el polietileno, cuestión de que no caigan las semillas, ¿no es cierto? Lo que nos pasó en los bordes, que estaba lleno de malezas, pero bueno, no nos dimos cuenta de... Lo tapamos con tierra, pero no nos dimos cuenta de enterrarlo. Ahí, está, ahí estamos limpiando. Y después otra cosa que hicimos... Fue una solarización en el sustrato cuando levantamos las frecias, es en otra parte, en un cantero, que el año pasado estuvimos trabajando con las frecias que se repartieron algunos productores de INTA y estuvimos solarizando. Solarizamos el sustrato que habíamos preparado y este lo vamos a usar para el 2019, un sustrato solarizado mezclado con compost que nosotros le, le pelamos de malezas, le sacamos la primera parte donde había malezas y usamos la parte, eh, la tierra. Lo que nosotros pensamos es que ya la temperatura que ocurre durante el proceso de compostado, aunque no es igual que una solarización, va a ser que no tenga tanta carga de malezas ni de, ni de insectos. Por eso pensamos en agregarle el 50% a la, al sustrato solarizado. Bueno, y nada más. Ah, y estaba en una batea, estaba aislado del suelo, este no estaba en contacto con el suelo, y bueno, y nada más. Lo regamos también antes de taparlo, y nunca lo, lo regamos durante el proceso de solarización. Lo preparamos el... 20, y el 13 de marzo preparamos y hasta hoy no han salido malezas eh, porque todavía no, no plantamos los cormos. Pero hasta el día de hoy no hay, hay no hay mucho ataque, va, mucha aparición de malezas. Bueno, nada más. ¿no? No, no, no. No, lo que nos llevamos de acá es que tuvimos errores y que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible ahora. Y como les digo siempre, yo a los chicos, que siempre se aprende algo. Nunca se deja de aprender. Seamos jóvenes, viejos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Siempre hay un detalle de una experiencia de alguien que sirve. Bueno, acá es la experiencia de lo que nos salió mal a nosotros. No. ¿Eh? Bueno, sí, gracias. muchísimas gracias.